México discrimina. ¿Cuántas veces he oído decir de Guatemala a Guatepeor? A los migrantes centroamericanos se les trata como a una plaga. Las autoridades los maltratan. En el mejor de los casos, los desaparecen o los asesinan. México es racista en contra de sí mismo y Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Bolivia, aunque, este, pues aunque tenga a Evo Morales, toda Centroamérica discrimina a los indígenas. Nadie quiere ser moreno porque serlo lo consideran es un impedimento. Los que se atreven son unos pobres venaditos perdidos en la serranía. 72 cuerpos aparecieron en San Fernando, Tamaulipas, con un balazo en la nuca, torturados, mutilados, muertos, sin documentos, irreconocibles. Es un escándalo, una afrenta a todo nuestro continente. Eran los cuerpos de 72 migrantes, 58 hombres y 14 mujeres, que venían de Centroamérica y hasta de Brasil. La gran periodista Alma Guillermo Prieto reunió a 72 escritores para que fueran la voz de cada uno de los asesinados. Muchos de los muertos no tenían papeles, no tenían ni nombre. Hicimos pública esta masacre y a Juan Villoro le tocó el número 2 y a mí el cuerpo de un migrante no identificado, el número 57, un viajero sin nombre.